La etapa de Educación Básica Obligatoria es una etapa de Educación Especial dentro del Centro. Está constituida por diferentes profesionales de diferentes perfiles y los alumnos, sus edades son desde los 6 hasta los 16 años, pudiendo estar como máximo hasta los 18 años. En Evo hay seis grupos el grupo 1, 2 y 3 están con primaria en el proyecto único de inclusión los grupos 4, 5 y 6 son de la línea de especial y al próximo año el grupo 4 desaparece y se incluye en el grupo de cuarto de primaria. En la etapa de Evo, nuestro objetivo principal es la educación integral de todo el alumnado. Tenemos dos pilares básicos, la autonomía y la comunicación de los alumnos necesitan hacer Lengua preferente, lengua de signos y lengua oral. Hay un grupo de especialistas de lengua de signos que llevan trabajando desde hace 10 años enseñando habilidades sociales y habilidades emocionales a nuestros alumnos. Los talleres de habilidades sociales y emocionales, tienen tres objetivos. Desarrollar la capacidad de atención y de comprender las emociones. Y también de entender el comportamiento propio y ajeno. Segundo objetivo, regular nuestras emociones. Y el tercero es tener una conducta socialmente adaptada. Mi signo es este, me llamo Goyi, soy especialista de lengua de signos en la etapa de Evo. Yo enseño lengua de signos de forma individual y en grupo pequeño. El objetivo en forma individual es mejorar la comunicación en lengua de signos y con oyentes es enseñarles lengua de signos para que puedan comunicarse e integrarse mejor. Dentro de las aulas Hacemos actividades motivadoras y atrayentes, gracias a materiales de apoyo visual, además de Chromebooks. Tanto la tutora como yo, los dos, trabajamos en función de los centros de interés del alumno. Programamos y hacemos actividades en lengua de signos.